La fallida cita sexual de Flor Peña. Florencia Peña contó, sin pudor, que tuvo un fallido encuentro sexual con un exnovio y sorprendió a los televidentes. La actriz fue una de las invitadas a Podemos hablar y reveló los detalles de aquella cita, que aún recuerda porque terminó muy mal. Hablemos del micropene. Esto que me pasó a mí es tremendo. Hay que ir a los bifes porque es como que perdés tiempo. Hubo mucho chape hasta que llegó el momento. No fue una cuestión de voluntad, expresó con humor y sin dar nombres. Y continuó, le tuve que decir esto no arranca. Fuimos a la ducha, a la cama. Nos gustábamos mucho y yo por dentro pensaba que no había forma que eso prospere, excepto que se compre una prótesis. Fuimos a la ducha porque él me dijo que el miembro se engrosaba y se lo seguí, al juego, pero pasaron tres horas y bueno… Me tendría que haber dicho que había un temita. O se tendría que haber destacado con otra cosa, concluyó entre risas. Florencia Peña contó, sin pudor, que tuvo un fallido encuentro sexual con un exnovio y sorprendió a los televidentes.